José Tifa, que se encuentra en el municipio de Hostos, uno de los municipios de la provincia de Duarte. Adelante, Pedro José Tifa. Señores, seguimos recorriendo los municipios de la provincia de Duarte. Me toca a mí y esta vez estoy en el eh, municipio Eugenio María de Hostos, precisamente en el, la escuela básica Luis A. Weber. Y me he sorprendido bastante porque veo aquí... Que pues hay muchas personas votando. Aquí tienen un entusiasmo, eh, diría yo, más grande que en otras ocasiones. Caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Jimeno. Manuel, ¿cómo usted ve la situación? Eh, el llamado a voto aquí veo que es fuerte. Bueno, sí, gracias por la oportunidad de llegar a tu público. Eh, aquí nosotros nos desempeñamos como delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta. Eh, hemos sostenido eh, diferentes encuentros con el, la, las autoridades de la Junta Municipal para, para tratar de que el proceso fluya de una manera sin trauma, que circule todo el mundo, la gente ha estado colaborando, el personal militar, electoral también, ha temperado a colaborar también, y eso es un éxito para nosotros los municipios de Oste. Eh, pese a los problemas que hay con el COVID, pues eh, que usted me dice, ¿la gente está acudiendo masivamente o precisamente ha mermado en comparación con otros tiempos? No, no, no, no. Eh, a pesar de que es una realidad el virus que no, nos afecta, eh, aquí en el municipio de Osto la gente acudió masivamente y porque aquí la gente tiene una intención marcada. La, las elecciones municipales acá están muy, muy aguerridas, está polarizada. Aquí entendemos nosotros apoyando al candidato Arcadio Rosa que va a culminar el proceso alrededor de un 60-65%. un 65%. Bien, señores, eh, como decía ahorita, estamos cubriendo palmo a palmo lo que es eh, los municipios, son los municipios Pimentel, Castillo, Villarriba, Hostos, entre otros. Desde el municipio de Hostos, Pedro José Tifá, es eh, todo lo Bueno, Pedro José Tifá...